Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Aquí, Bandolero 7.0. Y bienvenidos a No Man's Sky. Pedazo de juego que tenemos aquí del espacio. Seguimos aquí con, con nuestro robotijo. Es <ríe> de cortocircuito. Vale, lo podemos cambiar la apariencia. Pero bueno, me ha tocado así, pues lo he dejado así. De acuerdo. Seguimos aquí en la misión esta de. De Estrella Polar, de las expediciones y tal, que es un nuevo modo de juego. Mirad ahí todas las unidades que tengo, y Nanita y todo, hasta Mercurio. Y vamos a ver esto. A ver, habla con nada. Y con Polo. De acuerdo, a ver, esto. Compra, visita a tu viejo amigo. De acuerdo. Ah, ver esto Habla con nada. Ahí tenemos ya un 80%, ¿eh? Está muy bien. Vale, completa misiones del Nexo. Recuerdo lo del carguero, Traza una expedición El registro de viaje Habla con el comandante del carguero Vale, instalar el escudo de curvatura amplificado Bueno, pues tenemos tarillas ¿eh? A ver la, la anomalía espacial, ¿vale? Momento esto, ¿no? A ver Busca interfaz en el mapa de la galaxia Nada, y Polo, podrían ayudarte Así que esta misión. Sigue sí, aquí un poquito. La siguiente interfaz del ala. Bueno. Ahora ya no me sale el otro, ¿no? ¿Qué que será? No sé si aquello será del nexo o qué. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Esto de la anomalía. Tiene aquí su intringuli. ¡Eh! ¿Qué pasa, amigo? Míralo, el nexo, tío. Lo tenemos aquí, ¿vale? Uf, otra misión o algo. Esta misión es a otro viajero para ayudar a nada. Y Polo Cierto. Cielos burdos. Caza piratas peligrosos. Gráfico de mejora de su traje. No planetas es más... Más fácil. Doble fragata. Y núcleo de curvatura. Batería de iones. Estos de los piratas estamos bien, pero todavía no vamos... A nave nuestra no vamos... Vamos para allá. Me he cargado algunos piratillas, pero... Ya me dieron también fuera de cámara porque no paran de salir y como no tenga el hiperturo para escaparte, pues te localizan y no veo Creo que puede estar bien esta, ¿no? para un planeta. A ver si puedo iniciar misión. Por lo mismo tengo otra. Venga, vamos. Bueno, pues la tengo. De acuerdo. para un planeta. En eso te permite formar grupos con otros viajeros y completar misiones para nada y lo No sé qué recomienda realizar estas misiones de forma individual. Bueno, pues entonces, <risa> apañado, vamos Claro, coopera otra otro viaje Y consigue importante recompensa La anomalía te enviará de vez en cuando a Un nuevo sistema para que realice misiones Regresará a tu sistema anterior Una vez hayas completado la misión El progreso de las misiones no se guarda tendrás que completarla en una sesión, ¿vale? Hay que completar el, el tirón Míralo, está iniciando la misión en el nexo que okay, sale ahí el chat Bueno, no es lo que queremos Al menos ya sabemos dónde está el nexo De acuerdo no veo ni dónde están los otros Nada y el polo Esta creo que la tengo un poquito Bugueada Pero bueno Vamos a ver Esta es preparado a comenzar en eso Dice No sé yo Vamos a ver Es esta Nada, nada ¿Qué tal es la flase 2 Anomalía espacial? Visita a tu viejo amigo Creo que es esta la de nada y polo, ¿vale? Pero es que no Hablé con ellos y no me... Está ahí arriba Bueno, pues no estaba tan lejos en eso, ¿eh? Ok Qué endecilla esto Esto me interesa Vamos a ver ¡Ah, mira uno con vosotros! Jeje <ríe> Ah, unidad de síntesis de mercurio Ok Los objetos exóticos a partir de mercurio, ¿vale? ¡Ostras! Capa de megafauna cósmica No podemos comprar algo, ¿eh? 100% desbloqueado no sé para qué servirá Las capitas esta y tal Manipulación de apariencia de ese traje Transforma la apariencia de ese traje En modificador de apariencia Ok Decoración orgánica Me imagino que será para, para nuestra base wow, Tiene un montón de cosas, ¿no? Capa de gusano titán 3.000, madre mía, claro, pero eso no podemos comprarla. Hay okay. hierbas, postres, que de momento no quiero. Estela de carguero dorada, wow, qué pasada. La Antimateria, bueno, es que tenemos un montón de cositas, chavales. De momento vamos a pasar, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es la, la fase, completarla y tal, pero bueno, nos viene bien aprender estas cositas, ¿vale? Menos cómo hacerla Hay un montón, ¿eh? Fuegos artificiales, tío Esto es la leche, tío Títulos Gotas Esto no sé para qué será Decoración Orgánica, ¿vale? Para nuestra base y tal Tenemos un montón de cositas Mira, pues estupendo Vale Mira, hasta gestos y todo Esto desbloqueable por 1500 de mercurio Nada Muy bien, amigo. Bueno, además tenemos aquí una tienda todo okay. que estamos por aquí Así si podemos hablar con, con estos dos Y si no pues Pues nada, ¿vale? Un gran juego, muy recomendable <coughs> Tiene sus fallillos y tal, tiene sus bus Pero muy poco Ya también Ostras, la cámara allí regular, eh, con lo de Con lo de la herramienta Aquí tenemos... Sí, hablé con esto Vale, aquí tenemos la tiendecilla Aquí okay. Vale, ahí cambia la apariencia o Secuencia de huevos que todavía no tenemos Este que era El crono este ¿Comida o de qué es este, tío? y hay otro Ya hablé con ellos en el anterior capítulo, así que bueno El área Con todo esto hablamos El helio Vale, lo echo mucho de menos De momento no tiene más Más datos, ¿vale? No tenemos más datos para darle Tenemos que hacer descubrimiento y darle los datos a este Vale Nada, chavales Vamos a ver okay, nada por aquí, nada por allá Vámonos por aquí Una puertecilla Ok, estamos aquí donde es nada Y el polo este pues mira, A ver si no puedo me tengo que misión o algo Completar alguna fase No <risa> Me hice que hablar con ellos, lo intenté Pero no... A ver Todo igual, preguntar por la anomalía El polo está ocupado El polo puede arreglar muchas cosas Vale, pues se queda ahí ¿Lo veis? Y ya no me hice más nada No sé si es que se ha bloqueado esto o algo el polo que está aquí vale no recuerda a nada o a mí si sí, hombre si sí, os conozco las coordenadas del abuelo negro yo qué sé la silla entera para ti solo solo para ti Debe verlo todo Vale, bueno, no que debería de haberme cambiado vale haber cambiado pues esto ya lo hice en la, en la otra partida así que bueno vale no no avanzamos aquí este es el que se ha quedado buqueado o algo yo que sé <coughs> que, hable, que hable con ellos pero no nada todo igual Bueno, o sé sea, ya os digo una anomalía esta <coughs> Nos vamos ahí y que le den, yo qué sé. Vamos. De las naves. Instalación de construcción. Ay, estoy buscando Estaría bien, sale en forma de cubo. Pero estos son modelos de construcción prefabricados, no es lo que queremos. Mira cuántas cosas, tío. El helipuerto, esto nos viene genial. Para salir, lo tenemos bloqueado. Tengo 31 datos, tengo un montón de cosas. De comercio, todo de guardado. Pero no veo lo de. Lo de guardar cosas, ¿vale? Lo de tecnología, muy bien. Vimos este, ¿vale? Tengo ahí un montón de datos. Venga, muy bien. Se nos ha abierto un montón de cosas. El de comercio galáctico. El helipuerto. El helipuerto, esto mola, ¿eh? Lo de apariencia. Recolector de oxígeno. ¡Wow! Eso. Qué bien vendría. La estación de salud. Bueno, ya digo, yo lo de, lo de guardar cosas. No lo veo. Habría que abrir este también, no lo sé. ¿Te cuesta uno? Voy a abrirlo, ¿Vale? Abre otra rama. <ríe> Módulo de construcción especial diseñado para enteramente a partir de paneles emisores de luz. Se puede usar para construir paredes de luz. Qué guapo, tío. Ah, se, la caja se puede repintar antes o después de su colocación. Necesita energía para su funcionamiento. Pero como tenemos los de supongo. Infinidad <ríe> mediana, procesador de nutrientes. Vale, eso para va hacernos comiditas. Abre de pulso. De by, madre mía. Vale, esto para los módulos de transporte. Fugio marino, construcción acuática. Nada, que no lo veo, ¿vale? Lo de. No me sale. No sé si tendremos que seguir con las misiones de Artemis, esa o qué. Pero bueno, cajonera. Módulos decorativos, que esto no es. Perdón. Nada, módulos decorativos, ¿vale? Esto sí mola es la hormigonera, no sé si funcionará. Maquinaria ligera para mezclar el cemento y elaborar, hormigón Muy bueno. Vale, pues yo ya os digo, yo lo busqué otra vez y no lo, no lo encontré. Iluminación, muy buena la iluminación. Farol. Este lo tenemos desbloqueado. No, pero lo desbloqueamos. Vale. Reactor y biocombustible, por supuesto. Ok. Hacernos la base, que esto tampoco Tractor de minerales, ya a ver si me gustaría Tractor de pared Sí, sí, yo creo que esto es necesario Como tal, el flujo de energía al tirar de ahí. Vale, porque lo mismo por eso No me funcionaba el otro día Las cosillas, luego la batería Y todo eso es muy importante <ríe> Pero no es lo que queremos Unidad de camuflaje Madre mía Bandeja hidropónica y debería de estar aquí. No sé. Estructura de madera. Creo todo lo que tenemos para construir. Es ¿eh? impresionante, ¿eh? Se te pone en modo creativo y bueno. Bueno. Ya os digo. Vamos a pasar del tema este ya. Cuña grande. nos ¡Eee! ¡Lo encontré, tío! Unidad de almacenamiento. Por fin, chavales. Me siento... Almacenamiento adicional espacioso para elementos del inventario. Cinco datos recuperados. Ya, a ver si me lo compro. ¡Buah! ¡Por fin, tío! Que no lo encontraba, es ¿eh? que esto debería de dártelo de primera. Ahí tenemos ya el contenedor, bien. ¡Ojo! Uf. ¡Me compro más! <ríe> ya que estamos. ¿Cuál sería el uno? El otro 7, ¿no? Lo podemos poner 7.0 <ríe> Toma, que me compro este <ríe> No ha abierto el 8 y el 9 Vale ¿Esto interesa, chavales? Ya por fin lo encontré Por fin Vale, vale Los prefabricados están muy bien también, ¿eh? Ahora construir Espacio... Módulo principal de construcción de cimiento, Que supone un espacio central grande a partir del cual A partir del que se puede ampliar ¿Vale? Yo creo que está muy bien este va a un montón de cosas, ¿vale? Mira, pues estupendo Así no tenemos que poner paredes y tal de esto lo tenemos que comprar La puerta, por supuesto Pero no nos va a dar tiempo Sala de cubo ya lo he encontrado ya. ya me da igual El helipuerto y todo, ya me da igual Suelos de luz, bueno Esto tenemos que ponerlo, ¿eh? Está ah, de ruido, tío Tiene un ruido de alta frecuencia El tono se puede ajustar a la necesidad del usuario Ni idea, chavales Necesita energía Muy bien, pero hemos encontrado ya eh, eh, El cubo, bien Buah, buah Buah Me estoy flipando, ahí tenemos nuestro cubilete Dos cubiletes, dame el siete Ya me la habrá dado. Pues venga Adeloso, traje la Selene. Que no va muy mal el eh, oso traje eh. Cohete comercial, vale, vale Ciderante, capa térmica Eso tenemos que mirarlo eh. Tenemos que mirarlo Valor 200 240 ordenador cuántico y cristal de sulfuro Bueno, tenemos que pillarlo de Del agua el Cristal de sulfuro El traductor Todo eso no venía muy bien Doctor simple Podríamos pillar Yo qué sé Pide un panel de, de cableado, ¿vale? Yo me voy a pirar Yo así hago los logros y tal Yo creo que vamos bien Es que no es aquí Pues esto se acaba ya mismo Entonces Queda un día Así que bueno Esto ya lo tengo completado fase 1 completada Leer la segunda entrada En el registro de la nave Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues venga, vamos a ver Vamos a de la Esta está tampoco no está ¿Esa es la misión del Neso al final no sé yo pero bueno del carguero no, este tampoco está una una expedición del registro de la nave esta habla con el comandante del carguero para seminar registros del barco, vamos a ver vale tenemos ahí bastantes cositas. Pues nos vamos ahí, chavales. Inacesible, crucero aún no ha llegado a su destino, me dice. Esta es la ruta de finición del mapa galáctico para ir hasta el sistema Insta. Vale, pues tenemos que irnos otra vez, ¿vale? Poner el carguero ahí a todo trapo. Así que, bueno. Ahí está mi nave. No tengo ni idea. Estamos aquí los de la tienda esta. La tiendecilla de, de todo esto está muy bien, ¿vale? Ahí palazo nave y todo para mejorar. Venga, vamos para la nave. Hasta luego. Ve. Se nos gasta ahí. El spring. Pues nada, yo creo que vamos muy bien, ¿vale? Vamos a ver Tenemos que irnos en el mapa galáctico este, así que bueno Vámonos ¡Atención! ¡Ostras! La misión no ha comenzado Se abandona ahora para perder la misión ¿Quieres continuar? Control de vuelo de anomalía Es que lo de la anomalía está... ¡Ostras, de despegue! Claro, es que me dice que no ha comenzado la misión Es que la tengo bugueada, no sé, ¿eh? Yo la voy a abandonar Tío, me voy al otro Paso de la anomalía la misión, venga, vámonos Vale, hay que hacer una cosa u otra la de catálogos celestiales fuera venga vámonos de aquí de la vamos es a esta si no está en el más allá venga vámonos mapa galáctico dime dónde vamos amigo ahí estás me decía eh anomalía detectada a ver eso que eh, tío madre mía madre mía este es lo que llevo todo lo que llevamos ya Vale, estamos aquí Ubicación actual Ahí está Allí lo veo Eh, para allá no No puedo ir, ahí está A ver Tolinar. Sin hiperturbo Instalado Uh, oh, chungo Si no vamos a ninguna Lo momento, porque no veo el otro, ¿Eh? lista. Ah, vale, que está lejísimo, tío, listas, eh. Ostras, tú. Está aquí, eh. No, no para arriba bueno Está aquí, instas. 362 años, loom. Fija Fijar punto de control. Ahí. Vale, pues no sé, tendremos que ir al carguero a ver qué es lo que hacemos. Perturbo uh -huh. no lo tenemos instalado. Además tenemos que ir más para atrás. El culo. Me he ido. Globo Galáctico. Exploración libre. No, este es el filtro. Ahí, ruta seleccionada. Expedición. Ya me he perdido aquí en la estrella, chavales. <ríe> Siras, estamos por aquí. Ahí. ¿Dónde estamos? Sí, ¿y dónde ando? Buah, que estamos lejísimos, tío Vale Que no me ir ni al... A ver vivo, ¿no? Dentro galáctico, no Eso no es lo que queremos Uf Me queda a la izquierda a la derecha Exploración libre, misión de la tampoco Este es el rumbo de la expedición lo que queremos Ahí, hay que ir ahí Vale, pero no, no podemos tolinar visitado. Me he ido para otro lado, tío Aunque okay. lo mismo me he ido Joder No sé, ¿eh? chavales Este No me dice que lo tenga visitado, pero bueno Bueno, a ver si dominamos esto un poco, ¿vale? Porque de momento Con La siguiente interfaz del ala Que no, eso es lo que quiero yo, hombre El ala Irú No, del ala no Esta, expedición, edición, hombre yo creo que debemos ir a, a hablar con el comandante, ¿vale? A nuestro Carguero, no sé dónde está Madre mía Esa anomalía A mí me tengo llamado o algo Vamos a ver No vengan los piratillas Llamar a la anomalía espacial No, no Al carguero Y escuadrón Ahí, eso es lo que queremos Vale Ahí Vamos Donde nos deje Al carguero Al escuadrón Y retirar carguero Ok Llamamos al carguero Y vamos para allá Viene Guay, guay, guay Mamá mía Cómo llega el carguero Vamos para allá Cuidado, cuidado, cuidado Loco que vienen los, los malos Ahí, ahí vamos Ahí, otro nuevo logro, la pestaña, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Logros completados, porque es lo que nos interesa Esto ya mismo se acaba Comenzará otra nueva expedición, supongo Con otro nuevo... Otro nuevo aire Otra nueva temática Venga Salimos, grabamos Bueno, pues muy bien, ¿eh? Ya puedo hacer los, los contenedores No sé, lo haremos en base, eh, me imagino O algo Ok Vamos para allá A mí me gusta mucho el juego Venga, a ver, comandante, tío Comandante que Está más perdido el comandante Aquí Vamos a ver, amigos Espera mis instrucciones Ahí, la tenemos que transferir los elementos de la nave al carguero Ya estamos no El motor de singularidad, no Registro de la nave, eso es lo que nos pide Espero que No hay nuevo registro, pues mal Muy mal, ¿vale? No sé qué pasa No podemos avanzar en las misiones A ver no me dé este? Avanza Ok. vamos Picción estrella polar, completa la fase 2 lo hemos intentado, pero es que no es lo que queremos, hemos ido a llevarlos, pero. Deberíamos hacerlo del NESO a lo mejor. Y de ahí ya no. No sé. Siguiente interfaz del ala. También podríamos hacerlo. Sé si es que ve, no deja. Esta es la que yo quiero, tío. Es la segunda entrada del carguero de la nave. Ah, eso me dice que hable con el comandante, ¿vale? Pero no. No vamos bien. Inaccesible. <risa> Usa la petición del mapa galáctico para ir hasta el sistema insta. Si no tengo yo eso, no. Aquí. Para ir al mapa galáctico. Vamos vale. a Una flota. Creo que no aquí, pero bueno. Y esta la nuestra, ¿no? Tras de combate. Esperando órdenes. Transporte a bordo, lo mismo me voy ahí, tío. Y nos vamos por ahí, yo qué sé. Teletransporte a bordo, vámonos. Vale, aquí estamos. Manda otra nave o qué? El martillo de lo que es. Ingresa tu nave para salir de la fragata o viaja a tu carguero mediante el teletransportador de la fragata. Vale, muy bien. Eso será para llamar a la nave y tal. Digo yo, bueno, es de comunicaciones, habla con el capitán. Ok, bienvenido, entidad viajero. Nuestro sistema de armas están cargados Nuestros combatientes están listos para atacar. Estamos a tus órdenes. Venga, saludamos. Ok. <ríe> y este para llamar a, a la nave. Vale, vale. que estamos, creo, fuera del carguero, eh me maten ahí claro a ver tengo instalado el hiperturbo y eso <risas> tengo una nueva tecnología cañón de fotón el panel de electrones extremo para el motor de pulso lanzar cohete propulsor de lanzamiento motor de pulso otra vez escudo de fletón. ya os digo la nave tenemos que meterle ahí o no sea sé, a lo mejor el hiperturbo o algo vale Aquí mismo esta herramienta que vamos bien. Como le ponga esto, me va a pedir que, que lo haga. Bueno, se lo ponemos ya. No tengo, pero bueno, ahí está la tecnología instalada. Ya le vamos al carguero. Este que necesitará raya antimateria. El hiperturbo lo tiene, tío? Célula de curvatura. Le metemos otra, venga, yo qué sé. Vale, la que nos queda? Eh, pues venga. Este es de curvatura amplificada se de hipertubo 50 años luz Este no vendría muy bien <coughs> Cambio, no sé Me gustaría irme ya Vale Núcleo de curvatura, ordenador cuántico Puf materia, sonador magnético Muchas cositas que tenemos que reparar ahí en el carguero todavía Madre mía Bueno, entonces saldríamos otra vez afuera Está ahí el planeta y todo Parece que hay una nave Tengo el visor y todo aquí, tío Qué guay No me voy para el espacio me Puedo matar por aquí Simplemente para ver dónde vamos Para mí que estamos el carguero por fuera, ¿vale? Ok Y yo para mí que está la sala de control Que veíamos... Desde dentro, me da a mí, eh. <risa> okay. nos podemos salir para afuera. Claro que estamos por fuera del carguero. Qué bueno. Bueno, ¿Era el capitán o qué, tío? <risa> no se ve nada. Las chavales, ¿dónde hemos llegado? <risa> vale. Creo que es allí donde está el capitán. Y la nave apunta para allá. Sí, el carguero. Se mueve al mismo tiempo que el planeta. Está guay. El cortocircuito aquí. Andolero cortocircuito. <risa> en el espacio. Y aquí yo parece una nave ahí que no sé yo. Vale. Algo tiene. <risa> Pues nada Cuidado Cuidado Ok Vale Vamos a ver nuestra nave Lo bueno que aquí parece que no nos pide Nada, vale Ah, pues este al final, comandante Espera semillas del ala intentado y nada Está lo que me interesaría, ya os digo pero el sistema Ya lo hemos descubierto, 5 de 5 No sé por qué no está ahí ya Esa misión hecha Ok Carguero, lo podemos hacer lo de la expedición Pero bueno, que yo creo que es lo que estamos haciendo Pero bueno Y el registro de viaje que no me sale Este Instalar el escudo, no tenemos más el Núcleo de curvatura Estaría bien hacerlo Yo creo que a lo mejor si le instalamos esto Pero bueno Se puede quitar la fórmula y todo Ok Eso por ahí Va, llega al segundo punto de encuentro Claro, si no leemos esto Creo que no podemos llegar al segundo punto de encuentro Metalizador de su nave. Orbital Desplegar un submarino <risas> Cámara de teletransporte En tu carguero Eso lo podíamos intentar Cuidado, los planos. Cámara de cultivo doble. Creo que la teníamos esa, ¿eh? Si está la base de carga de otra de otra persona. La tercera entrada. Sala extractora estelar. Te tres pilotos para tu escuadrón. Un montón de cosas, ¿vale? Esto que debe ser. En varios días y en una semanita o dos. <risa> haciendo todo esto, ¿vale? Aunque algunas ya la hemos completado, como estas, pero. Y Esteroide llevamos 9 de 30 Eso lo podríamos hacer Instaurar una nave accidentada Utilizar una nave estelar para chatarra Eso no lo he hecho nunca Ok Amplía tu flota Tenemos Flota de fragatas Ojo que podemos tener hasta 5 fragatas Madre mía Crucero de sueño profundo Buah Cemento de gravedad Bueno Y ahí pues nos va ir también Dando cositas Ok Pues chungo, como no hagamos lo del asteroide No sé yo Vale Destruye asteroides Podemos fijar el logro Ok Y vamos a ver O Minas asteroides, 9 de 30 y reparación de fragata Claro, es que tenemos que repararla Y no, no, no sé yo o sea, Tú no vas a salir de la fragata Viaja a tu carguero mediante el transportador de la fragata Ya, ya Vamos a ver Vamos a ver que lo tengo todo complicado Ah, va bueno, este que nos dice Bienvenido, capitán intruso Nuestro sistema de armas están cargados. Nuestros combatientes están listos para atacar Estamos a tu orden pues Ya lo hemos hecho Saludamos Y no sé Están a mi órdenes Cargar equipamiento Vale bueno, El pulso 76 No es lo que quiero Anomalía espacial tampoco El carguero y el cuadrón tampoco Utilidades La de pulso de Baegra Todavía no tenemos Puertos comerciales Nada, esto no salto de emergencia Nada pues nada, nos vamos, ¿no? A ver Lo hacemos, si no me tengo Me tengo otra vez aquí en el carguero Poliza campos de esos asteroides en el espacio Venga, vamos por los asteroides Esto yo que sé Oh, Dios, Dios, Dios, Dios Cuidado con los piratillas esto. Eso déjame un rato, ¿eh? Que voy yo a, a farme a asteroides Si me dejáis, ¿eh? Si me dejáis Lo que ha venido por ahí un artículo del mercado negro un Terminal comercial Para descargar los artículos de contrabando Un terminal comercial Será una... Tenemos bien Una estación espacial o algo Supongo que si no Está muy grande, tío Está guapo lo de la estrellada y de esta, mío. ¡Oh, cómo brilla la estrella, no! Un poquito delumbrado. ¡Eh, eh, tú! ¡Cuidado, amigo! <risa> Vamos a 11 Siempre en esta vista es mejor para manejar la nave y todo Mucho mejor, ¿vale? Vamos a por este de los pequeñitos Aquí viene más nave, a ver si piratilla El espacio sideral Eh, eh, cuidado, eh, amigo, no, eh Eso de rollo, eh Uh, fuera Ahí, fuera de De mi órbita La de mi estela Y yo quiero mi asteroide Bien, bien Sí, el espacio grande Campo, eso es lo que necesitamos Ojo este que grande Aquí lo que podemos Sacar un montón de material, pero Destruir esto, madre mía Aquí, no veo el recalentamiento Del de cañón de fotones Ahí, ahí lo veo Ahora sí, ¡Oh, me han dejado el esteroide! Vamos no, por este. Hay poquillo. Al menos hacemos esta misión, ¿vale? Hay que hacer fases de esta. Ya os digo. Completando los logros. Como esta de los grandes también, tío. Parece que cada de los chiquitillos, pero... Madre mía. ¡Destruyete! Viene más nave. tiene más pillatillas espaciales Ya claro, cuando mejoremos nuestra nave ¿eh? Ahí con armas y eso Que ya llevan láser y de todo, ¿eh? Ojo con... Este no cuenta, tío, para la misión 12 Este que ni cuenta, seguro No flota Para recolectar material y ya está Venga, vamos a ver Aquí, aquí, si sí, hay, tío Aquí, aquí, aquí, aquí, venga Aquí sí, tío Venga, ahí, vamos, vamos Esto es lo que necesitamos Salseo, salseo y de Vamos ahí Ahí Venga Vamos también así un poquito Ahí avanzando y disparando, digo yo Lo que se me, me calienta Cuidado, cuidado No podemos afloar Quieto Quieto ¿Para atrás y todo bien eh! tío? Lo mismo me he al final con el asteroide ¡Eh, viene una nave, eh! ¡Ojo! Sí, yo creo que me han disparado, eh Vamos a seguir aquí, que me queda uno Venga Vale Bien, bien Como pilla este, verá Viento asteroides. ¿Quién es? ¿Un chungo o qué? A ver Cuánto esteroide, tío. Pero vamos para atrás, eh. Anomalía, mi carguero. Analiza el hipercúmulo. Momentito. Bien, bien. Polvo de estrella. ¿Puedo aflojar? Sí. Creo que estoy parado, ¿vale? Un momentito. Usted no ha llegado ya, ya. Venga, al menos tengo esta y la puedo reclamar. Ok, pero de 400 son líquidos, 1234, si cinco 5 aumentos de almacenamiento. Bueno, bueno, bueno. Eso es la vida. Eso es la vida. Ok. ¿Dónde están los cinco de estos espacios? <ríe> bueno. Aquí podemos crear los paseales y todo. De momento no. Este es el que me interesaría, yo creo. Claro, todavía no podemos. Bueno, esto para crear nuestras cositas. Vale. Esto. Combustible de fragata. Ojo, ¿eh? Que lo podemos crear. Pero no Hombre, no. Ya está, ya no puedo. Soy de 100 toneladas, creo. 200, 200 toneladas. Necesitaríamos este, el Núcleo de curvatura, creo, eh Antimateria, cristal de tormenta, cristal de tormenta No sé cómo Cómo averiguarlo Así que bueno Batería, guiones. Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí, en la de esta, tío En mi nave En este estado Fíjate Odio, odio Bueno, bueno, bueno, bueno Odio la carga ilegal Edición inmediata Llegar reliquia Llegar todo el contrabando No, no, no, no, no, no, no, no, no. Dejarme la vamos a liar, eh. La vamos a liar. ¡Eh, Diego! Falta de cooperación, acción, del reglamento espacial, local, interceptores, centinela. ¡Vámonos! ¡Chavales! ¡Vámonos de allí! ¡Vámonos, vámonos, se viene. ¿eh? ¡Vámonos! ¡No me deja! Ya la vamos a tener, ¡La vamos a tener! ¡Pero no me lio qué! algo por allí! la estación! Espacial me en una hora. Que me el motor de pulso <ríe> ¡Ay, que me cogen! Los centinelas ¡Ay, que me cogen! No, ahora va a ser mucho Ya, ya, ya los tengo aquí Ojo Ojo Ojo Seguimiento A mí no, ¿eh? A mí no A que le quite el escudo ¿Vale? A ver si lo... puedo localizar No te pongo el escudo Vale, ya se lo ha puesto Vale Veamos. Ahí Toma Hay que ir cambiando de arma, ¿vale? Toma y más, hombre Después de pulsar, cuidado Ay, ay, que van a venir y me van a pillar Venga, no te pongas, eh Mira, mira, mira el lase que tienen allá Venga. Vámonos, vámonos Vámonos, te vengan más Vámonos Madre mía, que me van a pillar ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Y este planeta me ha o ¿no? qué, tío? ¡Ostras, que vienen, tío! ¡Vámonos a la anomalía, donde sea mi carguero, hombre! Buah, cómo están estos chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! <risa> Estoy pasado, ¡Qué pasado, ¡Que vienen estos sectores! ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! Aquí va, aquí va, que va bandolero! ¡Que va. <risa> No Como vaya para vosotros, vaya a ver Me están dando por, por bueno Por un montón Es que van a venir más Tengo dos, pero es que van a venir más <ríe> Odio, oh, voy a cargar Voy a cargar equipamiento, escudo Y trato, vámonos Creo que me pilla más cerca la anomalía <ríe> No me puede ir El motor de pulso no me deja Vamos, bandolero No tengo más cerca la nave que viene, ay, ay, ay, que viene. Eh, ya está, no me ayudan o qué pasa. Fragata reclutable. A ver si podemos reclutar alguna fragata o algo que me ayude. Madre mía, la estoy pasando fatal, eh. Ojo, aquí, como entramos la fragata. Como recluto esto. Eh, eh, me disparan Contra la de carga Yo no quiero Contra la de carga Quiero Entrar aquí Me están hinchando. Voy a entrar aquí Le quita esto mm, Parece que no Bueno, bueno, bueno Me están reventando la nave Me están reventando la nave Ostras, que ya no tengo Sodio Nitro de sodio Ya voy a morir, ya voy a morir Sí, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya, ya. ¿Y? Para que va, tío Voy sí, a ver Voy a la ver, descarga Estoy muerto Estoy muerto estoy Muerto estoy Muerto No tenemos ni motor de pulso ni nada Bueno, más no hemos hecho lo de los Muerto ya Estoy muerto con dos centinelas de esto No voy a por ello <ríe> Tarde, pero bueno Voy a morir Voy a morir pero luchando Cambio misiles Para misiles ¡A los misiles! ¡Bándole! ¡No, que no tengo misiles! ¡Ay, <risas> ay, ay! ay que lo mato! ¡Ay, que lo mato! ¡Ay, que te doy! ¡Ya, ya! La batalla está muy bien, ¿eh? Una vez que tengamos armas mejores De momento no tengo Ahí, venga, venga Por el otro que está también ya Y que está ya... Cha... ¡Uy, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Nos chocamos vamos mola, ¿eh? Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, nos chocamos Uy, creo que no hemos chocado Uy, no, no hemos chocado, amigo si Es que se recarga el escudo muy pronto, no tenemos Tra escudo ya No tengo ni que va a cambiar misiles, tío Vamos a morir con las piratillas faciales esto. Ah, no, los centinelas. centinela. Centinela, centinela. Uuh, daño crítico, dice. El si sí que está sufriendo daño crítico. El si sí que está sufriendo, toma. Vámonos, vámonos, vámonos. No tiene más planeta, lo que sea. Vámonos, vámonos. ¡Que vienen otra vez! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Tira para abajo! ¡Madre mía! ¡Cómo vamos a tope! ¡Guau! guau! Ahora, para, para, Ay, que viene. Allá no, tira para donde no estén. Ay, ay, ay, que me estrello. Vámonos, vámonos, vámonos, patolero. Vámonos, que están aquí ya. ¡Yu! Me voy a estrellar. Ostras, tú. No me persiguen, tío. No me persiguen. Aquí va, aquí va. Oh, que viene el tío. Ya, ya. Wow, mi escudo y mi todo y la base esto ahí la base de ¿eh? este si me vean ya los centinelas yo que sé ¡A la base que me sé yo otra ahora os pillo yo cuando tengo la mano trae yo que sé va morir tío Quedan dos escudos por ahí bueno tengo por lo menos cuatro chavales Ahora me va a decir que no puedo aterrizar o algo. Mira, hay una base o algo aquí. <ríe> tira para allá, edificio desconocido. ¡Tira para allá, Bandolero! ¡Corre! ¡Apárcate! <ríe> no me dejan aparcar. ¡No me digas! ¡No me dejan aparcar! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! <ríe> Madre mía, no me deja no me dejan aparcar. No me deja, yo por ahí viene Míralo, míralo No me deja Ay, qué mal Me voy a aparcar Ush, chavales Volando ahí de cabeza abajo Vamos ahí Me corté el escudo, pero te estoy reventando Arole un poquito que se ha hecho Eh, cuidado Cuidado ¡Eh! ¡Aparca, aparca, aparca! ¡Uh! ¡Que me estrello, que me estrello! Vamos, bandero Vamos a poner. él Esa Estos ¿eh? no son Puñeteros Bueno, menos mucho Lo del asteroide Aquí Ahí no más si tengo escudo, ¿eh? Ahí, sí. Ahora va a haber muerto ya ¡Venga, muérete ya, hombre! ¡Ay! ¡Bien! ¡Uf! Daño crítico, dice ¡No quisiera yo! ¡Recargar! Pulsar combustible ¡Venga! Daño crítico otra vez ¡Malditos! Pille yo, vaya yo, va ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Está guapísimo, eh! Una vez que le pillas el rollito eso de la nave Me quita bastante, ¡Vale! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma Ahí, reventado Batería <ríe> de escudo Me ha dado batería de escudo Si no tengo escudo Motor de pulso, tritio Vámonos Guau, guau, guau. Cañón de fotones, ya no tengo ni cañón de fotones Ya no sé, ya no la puedo disparar Ya no puedo disparar no, de fatal ha recibido daño crítico eh, estamos muertos Nada, el misterio de la vida no es un problema a resolver Sino una realidad a experimentar Frank Herbert, Dune Hostia, buena película la del Dune, tío Creo que la nueva no la he visto Vale, sacaron una nueva Yo vi la, la antigua Pero la nueva no la vi Bueno, pues hemos muerto ahí como <ríe> Hemos durado, eh Ojo ahí, hemos durado muy bien <risa> Generación 2 Muerte por ataque de la nave centinela Daño crítico recibido, descarga escudo Bueno, tenemos la nave hecha a polvo, ¿vale? <risa> <risa> tenemos la nave hecha a Aquí no tengo nada para... Banderita ni nada No, pasarla, que todavía no tenemos aquí Con este, en la otra partida se lo tengo Esto es el follón de... La partida que me voy que me voy a hacer Se trae, tengo poco Así que lo mando para la nave Ok Nanite, muy bien Esto sí lo podemos buscar, estos contenedores El amarillo Me da nitrato de sodio Este Metal oxidado a la nave Que hemos liado, eh, bueno, está bien La, la batallita esta espacial Gas de hidrógeno aquí ya está todo bueno Realizo de emergencia Ok toda la parte con calma es inminente de exceso unos parecen operativos todavía Vamos a buscar o tecnología que funcione Buscar mercancías transportadas Las dos casas no nos interesan Yo qué sé Vale, bien, es que en un plano y ahora puedo construirlo yo mismo A ver lo que nos da El sector del transporte, esto es fenómeno, ¿vale? El dispositivo que modula la señal a estándar de comunicación de la nave Para activar el teletransporte de materia, así como de datos la naves equipada con este dispositivo Pueden enviar y recibir productos y sustancias De o al exotraje del usuario a larga distancia Eso es, vamos, la leche Vale Marcar antimateria y tal ¿Qué viene la tormenta? Bueno, vamos a intentar meternos dentro de la nave Aunque no podemos volar Vale, sin escudo, madre mía, chavales Que okay, ahí está las tecnologías Eso no, ahora mismo no Escudo de flector Parar Tenemos de todo Trato Aquí. Okay. Escudito. Venga, vamos ah, a reparar, que vaya tela. ¿Qué me pide que instale la tecnología esta? Está es la tela de transporte, venga. No tengo. Ahora después. Más cositas Propulsor de lanzamiento. Necesitamos ferrita pura, madre mía. Cobre y carbono condensado. Bueno, bueno, bueno. Mejor que llamemos a, a, a un mecánico. Y que venga, lo tenemos todo reventado, coño de fotones, todo. Madre mía, chaval <ríe> Qué desastre <ríe> ¿Cómo no han fundido las bielas? Tenemos dos paneles de cableado Tres paneles y dos baterías de iones las Baterías de iones Creo que sí me la podía hacer yo Baterías de iones Dos Ahora mismo no tengo los materiales Parece que no Aquí sí Dos me ha dicho, ¿no? Para carguero No, para carguero no Este, el campo de fuerza personal Estaría la, la nave Arreglar más la nave que otra cosa Pero bueno Este no pide batería diaria, ¿no? No Esa casita que, que no tenemos Se supone que son fáciles de, de averiguar Pero de momento no tenemos Bueno, este no me pide pues nada dar aquí Al campo de fuerza Vale, reparamos ahí un poco la batería de iones. Faltaría los cableados, necesitamos por lo menos tres. Así que bueno, última herramienta va bien. La cambié al final por otro Otro rifle, ¿vale? Canción de la noche, muy chulo. Y tenía más espacio para estar las tecnologías que en el otro no teníamos. Así que muy bien. Antimateria sí si la podría hacer. Lo dudo, lo dudo mucho Va. El gel de que es soporte vital Bueno, no podríamos hacer, no sé No es lo que quiero, pero bueno A ver Esto que hacemos, tío, para la Tibre de Fragata Referencia rápida a la nave, creo que no puedo. Este sí, combustible de, de nave espacial. He quedado chafado, eh. No Después de la que no anda, madre mía. El sodio que tenemos muy poco. Esto que habíamos conseguido también. Mamparo de carga. No sé si me habrán quitado las cosas o tengo que ir al espacio a, a por ella, a mi tumba. No lo sé, he chavales. Pero bueno, me dice ahora Ya ves, está más fastidiado Pero ve Fase 4 Ok Este ya lo teníamos Esto ya te lo he recogido Aquí no tenemos nada pida pirata 0 de 8 Expediciones de la flota 0 de 3 tenemos que hacer esto y no, no, no, consigo avanzarlo, ¿vale? Con la segunda entrada de registro de la nave, no. Este de aquí. Hablé con el comandante del carguero, pero no. No hacía nada. Así que bueno. Estamos fastidiados. No puedo regresar a, a ningún lado. Música sí, y todo, ¿eh? <ríe> Esta estelar está todo analizado. Que okay. Módulo de tecnología a 240 metros. Bueno, como no podemos mover, mover la nave, verás tú qué risa. Acción de comunicación: 11 horas. Hay muchos módulos, pero lejillos y tal. Espero que mi multi esté bien o lo que sea, si no. Pero bueno. Yo creo que la vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? No han dado la más grande. Nos han reventado. Y, y luego es difícil para seguir con los, con los registros estos, ¿vale? Segunda entrada en el registro de la nave y no. No, no la puedo hacer. Tenemos que volver al. Al carguero. De momento no podemos volar. Así que muy mal hasta que no repare la nave pues nada no. a ver Curso de lanzamiento vale no, te, no podemos salir del planeta si no arreglamos esto lista pura y gas de hidrógeno no es tan vale no es tan difícil Ya de las instrucciones de la receta registro quiere reparación vale vale ojo para que tengo uno nada más creo Tío. Bueno, por lo menos ya hemos aprendido a hacer esto Bien, tío Guay <ríe> Bueno, bueno, hemos salido del paso, ¿vale? Hemos salido del paso ahí con los kits de reparación ¡Ojo! Hemos aprendido a... Claro No se nos había roto nunca la nave Estamos sin... Sin armas y... Nada, pero bueno Madre mía, chavales Qué desastre Salimos otra vez al espacio. A ver, estará por ahí mi tumba. Porque la otra vez morí y me decía que tiene que ir a mi tumba. No sé qué historia. A ver, salimos al espacio. Claro, los peligros de, de minar ahí en el campo de asteroides. Lo que nos han dado a la navecilla esta. Tendría que mirar a ver dónde me han dejado mi tumba. Acción espacial en dos semanas. Sí. Eh. Ya, ya Bueno, los sé, he chaval ver, las misiones? ¿Tengo algo de la tumba o algo? No, no parece Ok Vamos para no. Ah, sí, de todas maneras he muerto en... En el planeta, ¿no? Esto aquí Yo creo Que no me hiciera de la tumba... No, me han quitado lo que llevaba de contrabando, yo qué sé. Me lo pillamos ahí... No sé dónde. Y lo único que tenemos es la estación espacial y pocas po po cosillas más Dos semanas. Este lo tenemos, ¿no? Planeta verduzco. Este igual, planeta frondoso. Dígame que lo hemos descubierto todo. Vale Voy a mirar, a ver No tengo nada para reclamar Ni nada de registrar Sí, los cinco planetas están todos descubiertos Habría que irnos a un salto espacial de eso A otro sistema solar, si es que... Pero no sé No, <risa> la verdad es que no podemos mapa galáctico, claro, si no tengo yo ¿qué voy a hacer el mapa galáctico ah, si no podemos ir a ningún lado <ríe> rumbo de la expedición Cien del ala este que queremos hay que ir a Tolina pero claro ahí no vamos a poder ir no tengo hiper hiperturbo instalado no podemos ir así que Yo creo que iremos con el modo normal, ¿vale? Como estábamos Me gustaría lo de la anomalía No sé, tío, de verdad Para pasar los planos nuestros o algo bueno, podemos llamar otra vez la anomalía esta Pero no sé Los planos que nos han dado Pasarlos a nuestras partidas No sé si ya los podremos pasar O comprar Además no he comprado el de... El del... Hubo ese de almacenamiento, ¿vale? O sea que por ahí, por esa parte, podríamos intentarlo a ver si no lo da. Pero bueno, no podemos hacer nada más que volar. No tenemos el motor de pulso. Vamos, ah, pues sí, oye, el motor de pulso. Vale, vale. Sí, lo hemos arreglado. Vamos viajando, intentando ir para allá, para la izquierda. Vale, afloja ahí un poco. Y ya os digo, estaría eso, la estación espacial, la anomalía, irnos a otro. A otro sistema solar, ¿de acuerdo? Hasta llegar al destino. Es lo que habría que hacer. Pero bueno, en la próxima expedición, yo creo que lo haremos mejor, ¿de acuerdo? Ya más o menos le vamos cubriendo el rollo a esto. Hay que tener mucho cuidado con los piratas, con los sentinelas espaciales y todo eso. Y hay que seguir en la aventura, ¿de acuerdo? Pues nada, hay que ir hasta esto, ¿sí? ¿Va ahí, así, ¿vais? Ahora, ahora, ahora voy Pues nada, chicos y chicas Espero que haya divertido el, el vídeo de hoy pues Ha servido de información o lo que sea Que de lo que se trata De ir aprendiendo el sistema galáctico este <ríe> Pues nada, en la próxima expedición Que es la número 9 de Redux Creo, no sé qué nombre le pondrá Pues la haremos también Intentaremos hacerlo porque nos dan Bastantes regalitos para nuestras partidas Así que supongo que estará muy bien Pues bueno, chicos y chicas por este magnífico aquí sistema estelar. Nos vamos a despedir. ¿De acuerdo? Pues nada. Un saludo para todos. Peñitas. No se olvide dejar like. Comentar. Suscribiros a los canales. Estáis en el canal. Y activar la campanita. Para que os lleguen todos los vídeos. Venga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.